Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Yo soy Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y les doy la más cordial bienvenida a la presentación del informe, el acceso a la justicia en México durante la pandemia COVID-19, análisis sobre la actuación del Poder Judicial de la Federación. Este informe fue elaborado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Derechos Humanos y Litigio Estratégico, DLM, Asylum Access, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI, Sin Fronteras, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, ALMA Migrante, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, ASI Legal, RENACE San Luis Potosí, Derechos Humanos Integrales en Acción, Día, al otro lado de Baja California. El día de hoy contamos para la presentación de este informe y como invitados, eh, con el eh, contamos con la presencia del doctor diego garcía sayán relator especial para la independencia de magistrados y abogados muchísimas gracias relator por acompañarnos eh, Loreta ortiz consejera de la judicatura federal gracias Loreta, por estar aquí con nosotros jesús peña representante adjunto en méxico de la alta comisionada de las naciones unidas para los derechos humanos desde enero del 2012 gracias jesús también por acompañarnos y carolina villadiego asesora legal para américa latina de la Comisión Internacional de Juristas. Muchísimas gracias Carolina también por acompañarnos. Eh, eh, presentarán el informe por parte de las organizaciones, Graciela Zamudio de Alma Migrante, Carlos Guerrero de DLM, Alejandra Macías de Asilo Maxes, Rechen Kuner de Imumi, Ana Sainz de Sin Fronteras, Eduardo Rojas, nos estará también apoyando en la parte de preguntas y respuestas, y Graciela Rodríguez de la Comisión Mexicana, también nos estará apoyando en la parte de preguntas y respuestas. Bueno, pues como todos sabemos, en México el juicio de amparo es el mecanismo judicial de máxima protección frente a cualquier violación de nuestros derechos humanos. Este, el juicio de amparo pues es la garantía máxima de protección frente a actos, actos violatorios de cualquier autoridad. Durante la pandemia, las organizaciones, varias de las organizaciones que estamos aquí presentes, promovimos diversos juicios de amparo, para solicitar protección para personas o grupos que, con que, que veíamos que estaban en una eh, situación de vulnerabilidad frente al COVID, eh, por ejemplo, para personas migrantes, para personas solicitantes de asilo, para personas privadas de la libertad, entre otras. Eh, en resumen, pues lo que les puedo decir es que fue una ardua tarea litigar amparos durante la pandemia porque efectivamente hubo muchos reajustes, no solamente para nuestra vida cotidiana como, como lo tuvimos que hacer frente a esta pandemia, frente al COVID, sino que también hubo muchos ajustes en el Poder Judicial de la Federación. Entonces, eh, de, eh, el amparo, como ya también lo hemos venido conversando, de por sí tiene algunos retos importantes por tecnicismos y por todo lo que se tiene que cumplir para lograr la protección efectiva. Lo que nosotros vimos es que durante la pandemia, algunas de las dificultades que se tenían se incrementaron y hubo nuevos retos, porque hubo también que acercarnos al uso mucho más cercano de la justicia digital. Entonces, nos dimos a la tarea junto con las organizaciones de realizar un informe donde pudiéramos documentar ¿Qué fue lo que nos pasó en el litigio de estos amparos, en estos casos de grupos de situaciones que están en situación de vulnerabilidad y cuáles son algunos de los retos que tenemos? En este sentido, pues el objetivo del informe que se presenta es proporcionar un análisis crítico, pero también propositivo acerca del funcionamiento del Poder Judicial de la Federación en relación con las medidas adoptadas para salvaguardar los derechos de acceso a la justicia y también el derecho ...a un recurso efectivo durante la contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia covid 2019 Y también, bueno, eh, un poco es el, el propósito de la presentación de este eh, informe, es abrir una puerta, una conversación con el Consejo de la Judicatura... ...porque consideramos que la experiencia que tuvimos en la documentación de las situaciones eh, que se vivieron durante la promoción de amparos... ...nos deja tremendas enseñanzas que pueden ayudar a que el amparo realmente sea ese mecanismo de defensa que requerimos en el país para las personas que requieren protección frente a la violación de sus derechos humanos. Entonces, sin más ni más, pues empezaríamos eh, con, con la presentación del informe. Yo le daría la voz para comenzar a nuestra compañera Graciela Zamudio para que nos hable qué fue lo que pasó eh, durante el informe, qué fue lo que ubicamos en el tema de asuntos urgentes. Estuvimos Parte de la base del informe, Graciela, fue el estudio pues, de todos los acuerdos que sacó el Consejo de la Judicatura. Y este fue un tema en especial que nos llamó la atención. Entonces te pediría, Graciela, si nos puedes hablar un poco acerca de este tema, por favor. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Ana Lorena. Eh, efectivamente, en el informe abordamos específicamente el catálogo de casos urgentes que eh, estaba contenido o estuvo contenido en el Acuerdo General 4, del 2020 y permaneció ahí eh, vigente en el Acuerdo 6, 8 y 13 del 2020. La diferencia es que al principio no era, no había una claridad sobre si era un catálogo taxativo o eh, no limitativo y posteriormente sí se hizo la aclaración de que era no limitativo. Sin embargo, en, todas este, en todo este periodo que empezó en marzo, el 3 de marzo, eh, el 17 de marzo del 2020, eh, pues estamos hablando de un periodo en donde las decisiones sobre los asuntos urgentes quedaron en el arbitrio de los jueces y esto generó que en casos de misma naturaleza se tomaran decisiones radicalmente diferentes, sin ningún tipo de forma de, de recurso, eh, sin lineamientos uniformes que habrían sido deseables y súper útiles, así también como... Eh, sin la puntualización de que estas eran decisiones que igualmente debían de tomarse a través de acuerdos, lo cual en algunos casos ocurrió que eran eran decisiones sencillamente informadas en, en forma verbal. Eh, esto generó pues obviamente un, una falta de acceso a la justicia que en el resultado del análisis del informe eh, equivale a una suspensión de derechos sin que hubiera habido una declaración como lo marca la Constitución, la declaración formal. Y bueno, esto obviamente va en contra de los estándares internacionales que establecen que eh, este tipo de eh, recursos, este tipo de accesos a la justicia no pueden ser suspendidos, precisamente porque son los únicos que están um, susceptibles, son susceptibles de accionar para acceder a la justicia. Muchísimas gracias, Graciela. Muy puntual con tu con tu comentario. Eh, si hay algunas preguntas, después podemos ahondar en este tema. De asuntos urgentes, pero me gustaría también saber eh, un poco que nos platicaras, eh, Carlos Guerrero, del tema del interés legítimo. Muchos de estos amparos, como sabemos, fueron promovidos por organizaciones no gubernamentales que nos dedicamos a la defensa de población migrante, por ejemplo, que puede estar en estaciones migratorias o, por ejemplo, también estábamos con el tema de un número grande de, de, de, de personas que estaban... Bajo el procedimiento de MPP en, en el norte de la República, esperando el procedimiento en tiempo de pandemia, también personas privadas de la libertad, que definitivamente ni sabían cómo promover un amparo, no tenían los medios, y bueno, nosotros como organizaciones, en el marco de nuestras funciones, eh, hicimos esta promoción de amparos en varios estados de la República, Carlos. Entonces, una de las dificultades con las que nos enfrentamos fue precisamente el interés legítimo. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de esto, Carlos? ¿Cuáles fueron las principales dificultades? Sí, pues muchas gracias Ana Lorena y gracias a todos los que están eh, viéndonos en esta mesa. Eh, definitivamente el tema de interés legítimo, eh, como todos sabemos, es eh, un reto importante para todas las organizaciones que se dedican al tema de defensa de derechos humanos y particularmente de litigio estratégico. Nos hemos encontrado, eh, sobre todo a partir de la pandemia, con ciertas eh, prácticas eh, que pudieran llevar a una eh, cierta limitación del derecho a la asociación, el derecho a acceder a un recurso efectivo. Eh, nos parece que en estos últimos meses hemos encontrado eh, prácticas eh, que en buena medida, por ejemplo, hacen eh, eh, referencia a una confusión que sigue existente entre el significado del interés jurídico y del interés legítimo. Eh, existe, por lo tanto, también a, a ciertas cargas excesivas que se han venido imponiendo a las organizaciones de la sociedad civil. Obligaciones, por ejemplo, como interactuar y comunicarse con otras organizaciones de la sociedad civil para el conocimiento de los actos reclamados como ello en buena medida es imposible, eh, esto ha llevado al sobreseguimiento de algunos juicios. Han existido también cargas excesivas en el sentido de acreditar eh, actos que hubiera llevado una organización fuera de juicio para dar cumplimiento a la suspensión, ello además como un requisito para acreditar el interés eh, legítimo. Se trata por lo tanto no solamente ya de un tema de acreditar el objeto social y un compromiso institucional, que históricamente han sido los dos componentes, sino que se han venido adicionando ciertas, ciertas cargas o ciertas obligaciones que pudieran ser excesivas. Creo que son tres puntos los que podemos reflexionar. El primero de ellos, repensar la legitimación de las organizaciones de la sociedad civil bajo estándares que sean distintos al interés legítimo. Eh, en segundo lugar, apartarse de criterios en materia de interés legítimo que en buena medida estén restringiendo el derecho a la asociación, el derecho a un recurso efectivo. Y finalmente, discutir la posibilidad de que pueda existir tanto una reforma a la ley de amparo como también una reforma a la ley federal de fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil, eh, que reconozca además el derecho a defender los derechos humanos. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, eh, definitivamente, pues como lo decía al principio, muchas de las organizaciones que elaboramos el informe trabajamos eh, en, en la defensa de población migrante y solicitante de asilo. En esa parte también eh, encontramos algunas cosas que nos parece importante mencionar. Eh, justamente respecto al tema del acceso a, a la justicia para estas poblaciones. Alejandra Macías, ¿nos podrías platicar un poco de lo que encontramos en, en los amparos y frente a la documentación en este informe, en este rubro, por favor? Sí, claro que sí. Buenos días a, a todas y a todas las personas que nos acompañan para la presentación de este informe. Pues primero me gustaría comentar que las personas solicitantes de asilo inmigrantes se encuentran en una desventaja en comparación con los nacionales, para acceder a la justicia. Y una gran desventaja, sobre todo, es para estas personas que están en situación de vulnerabilidad, es el acceso a la información. Eh, dentro de las estaciones migratorias vemos muchas personas a quienes no se les garantiza el acceso a la justicia, no se garantizan pues este, todos estos procedimientos eh, para el debido proceso. Y hay una gran desventaja también para que puedan acceder a la representación legal. Eh, dentro de las estaciones migratorias vemos que las personas pues están en detención y sin embargo dentro de los amparos que se han promovido hemos obtenido suspensiones pero para que las personas no sean devueltas o deportadas al país de origen. Sin embargo en muchos de estos amparos lo que vemos es que la suspensión se otorga para efectos de que sigan permaneciendo en las estaciones migratorias. Y esto también es porque eh, dentro de la ley de migración, pues tenemos que las personas no se encuentran detenidas. La ley de migración habla sobre las personas alojadas en las estaciones migratorias. Entonces, cuando las autoridades responsables rinden también el informe justificado, eh, pues refieren que no están en detención, sino más bien están alojadas. Y esto también causa mucha confusión a las personas migrantes y refugiadas al explicarles eh, el por qué no pueden salir inmediatamente de la estación migratoria y por qué tienen que permanecer más tiempo. Y esto pues origina que muchas de las personas pues accedan más bien a abandonar o desistirse de los amparos sobre todo por el tiempo en que, en que permanecen en la estación migratoria. Es muy complejo también para las organizaciones que representamos estos casos brindar toda esta información a las personas dentro de la estación migratoria, porque también el permiso que nos dan para dar información a las personas es únicamente de 20 minutos. Entonces, en 20 minutos no podemos explicar a las personas detalladamente todo lo que va a pasar con su procedimiento de asilo por ejemplo, con el procedimiento migratorio, pero todavía es más complicado poderles explicar el amparo. En sí, el amparo es un procedimiento difícil de entender para las personas eh, en México, por ejemplo, pero es todavía más difícil que las personas migrantes o solicitantes de asilo puedan entender lo que implica presentar un amparo. Eh, hay, hay muchas cosas... Eh, que las personas pues no pueden entender en el momento están pues también en una incertidumbre de qué va a pasar con sus procedimientos y este y pues bueno en, en relación también sobre el acceso al procedimiento en aeropuertos ha sido muy complicado lo que se ha logrado también dentro de algunas eh, suspensiones que hemos obtenido pues es también para que las personas no sean deportadas pero sin embargo siguen permaneciendo en el aeropuerto o bien son llevadas semanas o días después de estaciones migratorias. Y esto también hace muy difícil para las personas que puedan continuar con un procedimiento. Y pues bueno, yo, yo lo dejaría aquí y, y más bien les invito a, a seguir escuchando sobre el informe. Gracias. Muchísimas gracias. Voy a, voy, a, voy a pedirle también a nuestro compañero Eduardo Rojas, si nos puede platicar rápidamente también algunas de las dificultades que enfrentamos en el cumplimiento de los mandatos judiciales, tuvimos muy buenas suspensiones, que es una cosa que me parece que hay que rescatar, por ejemplo, en, en la Ciudad de México, el juzgado segundo distrito en Chihuahua. Eh, en algunos otros juzgados eh, se nos otorgaron buenas suspensiones para quien no es del país que sepan que las suspensiones son como medidas cautelares que se dan al inicio del amparo para que se protejan las garantías y los derechos pero ahí hubo algunas dificultades para su cumplimiento Eduardo nos podrías platicar brevemente qué fue lo que nos pasó ahí Sí, qué tal buenos días a, a todas y todos pues de manera muy breve eh, en la experiencia de las organizaciones que colaboramos en este informe lo que vivimos fue que en muchos casos se otorgaban medidas de suspensión de los actos reclamados. Eh, todas estas determinaciones tuvieron un nivel de eficacia y de protección a los derechos humanos muy desigual, pero además hubo distintas reticencias por parte de las autoridades responsables para cumplir con las mismas. Eh, en ese caso, no, no siempre los jueces de amparo hicieron efectivos sus apercibimientos no siempre cumplieron con lo que marca la ley de amparo a fin de que las medidas suspensionales se, se pudieran cumplir. Muchísimas gracias, Eduardo. Y bueno, tenemos algunas recomendaciones que, que esperamos que esta sea también la pauta para que podamos iniciar un, un diálogo con el Consejo de la Judicatura Federal. Nos parece muy importante que la experiencia que pudimos documentar en este informe ayude, como lo decía al principio, a hacer del juicio de amparo pues un verdadero mecanismo de protección y de garantía frente a las violaciones a derechos humanos. Entonces, Gretchen, si nos quieres platicar un poco de las recomendaciones que planteamos en este informe, por favor. Sí, muchas gracias, Ana. Pues, eh, el informe incluye una serie de ocho recomendaciones, son muy prácticos, entonces creo que hay temas que podemos ver de, de inmediato. Eh, la mayoría de las recomendaciones tienen que ver con estas brechas digitales, el acceso y lo que nosotros vivimos tratando de presentar eh, los amparos durante la, la pandemia y creo que la buena noticia es como en otras áreas. Eh, la pandemia nos puede dar pauta para brincar, brincar y mejorar el acceso a la justicia, sobre todo eh, en cuanto a la eficiencia y la ocupación bueno, de utilizar los, los mecanismos digitales. Sin embargo, como explicó Alejandra y mis otras compañeras y compañeros, eh, hay una brecha impresionante para las personas eh, migrantes y sabemos también para las personas en situaciones de vulnerabilidad y las recomendaciones van desde el acceso a la justicia para la adopción de un marco jurídico más preciso en torno a la justicia digital y también eh, la difusión de procesos digitales y socialización de su operación, la transparencia de la información, el acceso a la información como ya se explicó un poco eh, la capacitación de los integrantes del Poder Judicial de la Federación y a la población en general, eh, en ese sentido, para eh, capacitarnos nosotros y también los órganos, eh, órganos jurisdiccionales. Y coordinación con autoridades federales y estatales, sobre todo para alentar la celebración de acuerdos de intercomunicación o de interconexión. La firma electrónica que cuando empezamos los primeros amparos realmente fue entre las organizaciones quien tiene el fidel porque nadie tenía el fidel al principio no entonces imagínense si las organizaciones no teníamos el fidel pues mucho menos las personas migrantes y mucho menos una persona migrante en una estación migratoria seguridad eh, jurídica y homologación de, de principios. entonces creo que hay unas muy buenas recomendaciones, son muy prácticos y son cosas que podríamos empezar a, a implementar eh, de una vez gracias Ana muchísimas gracias y para terminar la presentación Ana Saiz si nos cuentas pues a quién debe llegar el informe no? y, y cuál es la importancia de que se pueda atender el informe Muchas gracias, Ana. Bueno, pues elaborar un informe tan completo y detallado sobre el acceso a la justicia en México a partir de la pandemia fue un reto en sí mismo, ya que muchas de las situaciones expuestas ya existían y se acentuaron con la emergencia sanitaria porque se enfatizan temas como deficiencias estructurales, desigualdades existentes e injusticias que afectan a sectores y grupos especialmente en situación de vulnerabilidad como son las personas en, en situación de movilidad humana. Este informe tiene como fin llegar no solo a jueces, juezas, ministras, ministros, magistradas e impartidores de justicia del Poder Judicial en México, sino también a defensoras, defensores, organizaciones de la sociedad civil y a las propias personas en contexto de movilidad, y no solo a nivel local, sino en toda la región latinoamericana, partiendo del consenso internacional en torno a que garantizar el acceso a la justicia a la población migrante y con necesidades de protección internacional resulta un factor fundamental para revertir desigualdades y acceder a derechos. Por eso estamos muy contentas de que nos acompañe el relator hoy aquí. El acceso a la justicia va más allá del acceso a los tribunales o el acceso a las instancias y autoridades en general. Es un derecho intrínseco y transversal cuya sustancialidad implica ser puente a otros derechos, entre los cuales eh, destacan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Este informe, lejos de analizar e identificar los problemas y retos que en común detectamos, busca contribuir a la información y a la visibilización de las dificultades del acceso detectados desde una mirada crítica a efecto de permitir el diálogo con las operadoras y operadores jurídicos a fin de consolidar una estructura efectiva y eficaz que conduzca a libre acceso a la justicia de la población en situación de movilidad humana. Además, busca aportar de manera clara y objetiva la mirada de las personas que buscan acceder a estas instancias y garantizar su acceso a la justicia y de las medidas que el Estado mexicano debería adoptar para asegurar el acceso efectivo a los DESCA. De por eso estamos también muy contentas de que esté aquí la, la consejera. Las propuestas y el contenido del, del documento no fue orientado específicamente al Poder Judicial e instituciones conexas. Se trata de buscar una propuesta que desde la perspectiva institucional sea un cambio trascendental a favor de las comunidades y de las personas que sufren violaciones día a día a sus derechos y para resolver sus necesidades jurídicas inmediatas. Sabemos que estas sugerencias necesitan de una fuerte articulación interinstitucional y de una contundente voluntad política de parte de diferentes autoridades, del apoyo y solidez de las organizaciones de la sociedad civil, defensoras, defensores de derechos humanos, agencias como la, eh, la, la eh, ONU-DH, que nos acompaña aquí gracias a la presencia de Jesús, y de la población migrante y con necesidades de protección internacional que debe poder conocer, utilizar, solicitar, defender y así buscamos transformar desde nuestra perspectiva el derecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los, las y los compañeros que hicieron la exposición del informe. Y bueno, agradecerles a ustedes, pero además a todos los las y los compañeros de las organizaciones que firman el informe. Como lo dijo bien Ana, pues tampoco fue una tarea tan fácil. Eh, en medio de estar promoviendo amparo, sentarnos a documentar siempre implica un esfuerzo adicional. Y por eso agradecemos tanto que, que haya, hayamos tenido este espacio para podernos sentar a recapitular cómo nos fue con los amparos. Bueno, pues para seguir, para continuar, eh, nos gustaría que el doctor eh, Diego García Sayán relator de Independencia de Magistrados y Abogados, nos platicara un poco sobre cuáles son los estándares y buenas prácticas en materia de acceso a la justicia y recursos efectivos que se han dado durante la pandemia. Nosotros sabemos que evidentemente este no es un problema las dificultades que se tienen en la pandemia no es un problema exclusivo de México, sino que de toda la región, de todas las regiones, y que desde Naciones Unidas se han dicho y algunas cosas muy importantes se han dictado estándares que nos van a ayudar a seguir un mejor camino frente a este reto que todavía aún tenemos. En México estamos en una nueva ola también de, de, de, de frente a la pandemia, por lo que creemos que queda tiempo todavía y oportunidades de atender esto de la mejor manera, escuchando los estándares. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias. Y entre todo, quiero agradecer por la invitación y la gentileza de invitarme a participar en la presentación de este informe tan importante, el acceso a la justicia en México durante la pandemia de COVID-19, que tiene una doble importancia por la convergencia de instituciones altamente calificadas en el seguimiento de este tema y personas de primer nivel que han concurrido para producirlo y que hoy día participan en este encuentro. Y por la forma en la que es tratado el impacto de la pandemia, poniendo el eje en un asunto fundamental, medular, que es el acceso a la justicia. Eh, ya antes de la pandemia, eh, las indicaciones más optimistas eh, decían que 1.500 millones de personas en el mundo no tenían acceso a la justicia. Eh, nadie sabe cuánta, eh, exponencialmente cuánta, cuánto ha aumentado esa cifra en el último año y medio, en diferentes eh, lugares, de, lugares del mundo. Salta en general un problema de acceso a la justicia, pero en particular que afecta a las personas más pobres, de menores recursos, a los migrantes, a las mujeres, víctimas de violencia eh, doméstica y de agresiones, que en todos estos países, en todos los países, los desarrollados, los de desarrollo medio y los más pobres, han aumentado de manera exponencial. Esa es una tragedia que conmueve al mundo y ha impactado en todo, en las vidas, en los 200 millones de personas que han fallecido y de familias que están siendo afectadas en diferentes lugares, y esas son las cifras oficiales. Ha impactado en los sistemas judiciales, que es lo que nos concierne en esta reunión, en el papel de la judicatura, incluidas las fiscalías, el ministerio público y también en el papel de la abogacía. Desde el marzo del 2020, cuando la OMS declaró que la COVID-19 había alcanzado el nivel de pandemia mundial hace poco menos de año y medio, como relator especial he prestado especial atención y prioridad al impacto de este drama en el funcionamiento del sistema judicial, el acceso a la justicia y su independencia. Eh, curiosamente encontré, la, la, les comparto una desconexión tremenda a veces entre la institucionalidad de la burocracia de Naciones Unidas, que me decían, no vale la pena presentar un informe sobre este tema, porque cuando se presente en el mes de junio del año 2021, el tema va a estar resuelto, todo el mundo va a estar vacunado. Pero pa porque parece que dentro del propio sistema hay gente que no lee los informes de la OMS y no lee los medios de comunicación. Persistí y presenté mi informe anual este año, en el mes de junio, al Consejo de Derechos Humanos, en el que se analiza esta cuestión y se presenta algunas recomendaciones que aquí voy a compartir eh, con ustedes. Mientras tanto, el informe ya está circulando, pero también la pandemia sigue siendo estragos, y su impacto en la justicia es y seguirá siendo muy grave. Nuevas variantes como la Delta, entre otras, han golpeado ya duramente a las poblaciones en casi todas las regiones del mundo. Viene barriendo en, en Europa, está afectando a los Estados Unidos, también en varios países de América Latina, de manera que hay muchas cosas, pensar para adelante, no solamente que para evaluar eh, lo que pasó. Vamos a lo central, como ustedes lo han mencionado claramente a propósito de los amparos, las, eh, las pandemias han, la pandemia perdón, ha, ha afectado eh, se, seriamente eh, el funcionamiento de los sistemas judiciales, amenazando el derecho de las sociedades a tener un sistema de justicia que funcione e independiente. Se han puesto en marcha algunas respuestas, algunas de ellas ya de manera prolongada que han afectado en mayor o menor medida el normal funcionamiento de los poderes del Estado, las restricciones, las cuarentenas, eh, agravando así situaciones estructurales preexistentes en diferentes ámbitos en este tema tan medular que es el impacto, <coughs> es este, el acceso a la justicia. Esto no tiene precedentes en la historia de la humanidad, porque en la historia la justicia ha sido golpeada de manera medular a través de las, limitaciones hasta físicas de acceso a la misma, y en ocasiones, en algunos países, a través de un contexto que precipitó y facilitó las amenazas o los ataques a su funcionamiento regular y al papel de los abogados. Hoy tenemos, pues, mucho más retos en todas estas materias que antes que empezara la pandemia. En este contexto dramático y prolongado, muchas personas valientes de los sistemas de justicia o vinculadas a ellos en varios de nuestros países, han pagado a menudo con su propia vida por seguir desempeñando sus funciones con dedicación y entrega durante la pandemia. Soy consciente de que todos nosotros estamos rindiendo con las actividades que ustedes están desarrollando ahora, un sentido homenaje a todas y cada una de las personas y a sus familias y seres queridos que han sufrido el fallecimiento de alguno de sus integrantes o, eh, el, o una enfermedad prolongada. En el informe que he presentado se destacan cuatro aspectos especialmente relevantes sobre los que he propuesto se preste especial atención para reconstruir un sistema de justicia funcional, accesible e independiente durante y después de la pandemia. En primer lugar, el tema fue medular, el acceso a la justicia. La pandemia no ha hecho más que poner de manifiesto una serie de problemas de largo dato, de larga data, eh, y se han encontrado, por supuesto, con eh, problemas estructurales. En el contexto de los bloqueos prolongados, por supuesto, los grupos más vulnerables, los que carecen de documento, identificación o un acceso de calidad a Internet, se han visto especialmente afectados a la hora de acceder al sistema judicial. Y el tema del Internet es un asunto sobre el cual voy a volver eh, en, en un instante. En segundo lugar, el derecho a un juicio justo y al debido proceso. La pandemia ha provocado tremendas limitaciones en el derecho a una audiencia pública, afectando la transparencia. Las experiencias de este año y medio han demostrado que las herramientas telemáticas son importantes y útiles para hacer frente a las cuarentenas y, la, y a las normas de distancia social, pero algunas pueden ser ambivalentes o incluso contraproducentes en cuanto al acceso a la justicia, al debido proceso y a las garantías judiciales. En tercer lugar, el derecho a la asistencia jurídica muchos países, para poder realizar su trabajo, los abogados han tenido que obtener autorizaciones ad hoc para desplazarse, para poder participar, para poder revisar un expediente. En muchos casos, la pandemia ha servido de pretexto para imponer severas restricciones al correcto desempeño de la profesión de abogado. Estoy pensando en este momento en Turquía, Filipinas, eh, pero seguramente podríamos encontrar, lamentablemente, también ejemplos en América Latina. Aunque no son los únicos grupos afectados, he puesto particular énfasis en las víctimas de violencia doméstica y también en los enfermos o discapacitados que han visto restringido su acceso a la justicia en esta situación extrema. El acceso de, de, por grupos vulnerables como las víctimas de trata ha disminuido aparentemente en un 66% durante la pandemia. La Comisión Internacional de Juristas, aquí representada por Carolina, como lo señalé en mi informe, ha identificado casos en los que, se permitió a, a, a, en los que no se permitió a los abogados reunirse con sus clientes acusados de delitos graves. En cuarto lugar, una importante acumulación de casos imposible de cuantificar en casi todos los ámbitos, sobre todo en los procedimientos penales, de familias, civiles, laborales, concursales y en insolvencia. Como consecuencia, la carga de trabajo para los profesionales de la justicia ha aumentado exponencialmente debido a cierres decretados sin que sea fácil imaginar o planificar cómo se va a Resolver esa tremenda carga procesal adicional, eh, que crea tremendos retos para los tribunales, para los abogados y para la sociedad en general. Entre las diversas conclusiones del, de, del informe que vengo compartiendo en distintos grupos de trabajo como este tan interesante, quisiera destacar cinco de ellas. Primero, en muy pocas situaciones el funcionamiento de la justicia fue considerado como un servicio público esencial, dentro de las condiciones restrictivas de las normas de confinamiento, y distanciamiento social, se cerraron físicamente los edificios, se restringió físicamente y se consideró pues, que los abogados, los jueces, los fiscales, eran un elemento incidental y no esencial para el funcionamiento de una sociedad democrática. En segundo lugar, el cierre de los tribunales, la prolongación de las detenciones provisionales, la no ejecución de órdenes judiciales o la suspensión de juicios han tenido un impacto negativo en los derechos fundamentales. En varios, en varios países esto incluye la posibilidad de impugnar la, las limitaciones a la posibilidad de impugnar a través de amparos la legalidad de las medidas adoptadas como consecuencia de estados de excepción o estados de emergencia. Tercero, un aumento dramático de la violencia de género, especialmente de la violencia doméstica contra mujeres y niños en el marco de la cuarentena, el confinamiento y otras medidas restrictivas, casi sin excepción en el conjunto del planeta. Cuarto. Algo muy grave, que veo que en México están eh, anunciando algunas eh, medidas de respuesta a este problema de fondo, que es el tema de las prisiones, donde el, la, el hacinamiento afecta a los derechos humanos en cualquier circunstancia, pero ha sido y está siendo especialmente grave en el contexto de la pandemia, porque aumenta exponencialmente el riesgo de contagio entre presos y el personal penitenciario. Miles de internos y de personal penitenciario han fallecido en este año y medio. La prisión preventiva es un aspecto específico y dramático en prácticamente todos los países de América Latina que eh, contribuye de forma dramática a eso y es un tema que tiene que ser abordado de manera frontal. Quinto, los medios virtuales y el teletrabajo, el que estamos utilizando ahora. Fundamental para una serie de procedimientos judiciales han sido una respuesta positiva a la parálisis judicial generalizada y extendida. Sin embargo, sin embargo existen dudas en varios planos sobre garantías al debido proceso y las garantías judiciales, eh, la, pri la privacidad del diálogo, por ejemplo, entre eh, el abogado o abogada y la persona que recibe el patrocinio, y también sobre el acceso, otra vez, teniendo en cuenta la brutal brecha digital que existe en, en varios países del mundo, entre otros, todos los países de América Latina, que hace que esa brecha entre los de abajo y los de arriba se acentúe. Para terminar, quiero simplemente recapitular algunas de las recomendaciones que están contenidas en mi informe. Eh, la primera se deduce de todo lo que vengo diciendo. La justicia debe ser considerada como un servicio público esencial para todos los efectos. Y su personal debe ser considerado como personal esencial en contextos de pandemia, incluso con las prioridades requeridas en los procesos de vacunación que están marchando en nuestros países, pero con alguna lentitud. El Estado tiene que asignar recursos presupuestarios adicionales a la justicia en este contexto. Esto es absolutamente esencial e inevitable, y se está hablando poco de eso. Segundo, los Estados deben adoptar las medidas necesarias para priorizar la atención de situaciones delictivas que han aumentado y siguen aumentando durante la pandemia, poniendo especial énfasis en la violencia de género, la violencia doméstica y la corrupción por los recursos financieros y presupuestales adicionales para proyectos indispensables que se están poniendo en marcha y que muchas veces son recursos importantes de esos detraídos por la garra de la corrupción. Tercero, los países deben adoptar medidas urgentes y sostenidas para cerrar la brecha digital que afecta el acceso a la justicia y genera exclusión. Sí pues, el internet, el acceso a Internet tiene que ser considerado un derecho humano en este contexto y se deben explorar para que eso pueda ser ejecutado en el más breve plazo, medidas para flexibilizar el acceso al uso de la propiedad intelectual de los medios tecnológicos, así como el diseño de políticas que promuevan la inversión acelerada en esta área para lograr, más temprano que tarde, el acceso universal a Internet y a las tecnologías de la información. Cuarto, los medios tecnológicos y para la prestación de servicios de justicia, Deben garantizar el respeto al debido proceso, incluyendo aspectos como la privacidad de las audiencias, la confidencialidad y la seguridad de la información transmitida por herramientas que tienen que ser, por supuesto, ligeramente más sofisticadas que una como la que estamos utilizando ahora para este intercambio de ideas. Y quinto y último, la detención preventiva, que aparentemente no tiene que ver directamente con esto, pero claro que sí, deben tomarse medidas efectivas para que esta extensión gangrenosa de masas de personas bajo detención preventiva, casi la mitad como promedio en América Latina, para que se aplique realmente como establece la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, solo de manera extraordinaria y específica para delitos muy graves y bajo determinados supuestos y consideraciones. Este es un tema pendiente desde hace años, previo a la pandemia, que ahora simplemente se ha agudizado. Perdóname pues por hacer esta presentación un poco apretada en, en los minutos eh, disponibles dentro de una concurrencia tan rica y tan variada como la que hay en esta reunión. Eh, estos son algunos de los elementos que estamos eh, compartiendo. Les quiero agradecer nuevamente por esta invitación y otra vez mi felicitación para, por este informe tan importante que han tocado puntos medulares, no solo para México, sino para eh, el resto de América Latina y, y todo el planeta. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, relator, por sus comentarios. Y evidentemente el informe que usted ha realizado es una guía eh, importante para, para, para nosotros en la región. Evidentemente también eh, nos llama la atención el tema de la, de la detención eh, el de, de personas detenidas, ¿no? porque la mayoría de los que estamos aquí trabajamos con personas migrantes que están en estaciones migratorias que también están en esas condiciones y frente a los que también se tienen que tomar eh, medidas especiales para, para, para evitar que, que estando en esos centros de, de, de detención eh, las personas estén eh, siendo afectadas por todo lo que implica en la pandemia. ¿no? Bueno, para continuar eh, le pediríamos a la consejera de la Judicatura Federal, Loreta Ortiz, si nos puedes, si puede, consejera, por favor, platicarnos algunas de las lecciones aprendidas que desde el interior del Consejo de la Judicatura ustedes tengan frente a esta pandemia, como sabemos y también lo reconocemos y lo decía bien el doctor García Sayán. Eh, desde dentro del, del Poder Judicial hubo también muchísimos retos, hubo personas que evidentemente pudieron haber sido contagiadas, que pudieron haber perdido la vida, es decir, ustedes se enfrentaron retos importantes también en materia de salud y que nos contara por favor, eh, consejera, justo a, acerca de estos retos y de algunas de las cuestiones que están planteadas en este informe también como retos. Adelante por favor, consejera, y muchísimas gracias por acompañarnos. Perdón, creo que el micrófono está en silencio. Listo. Buen día a todos, a todas y a todos. Agradezco la invitación de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, hecha por conducta de su directora ejecutiva, Ana Lorena Delgadillo, para participar en la presentación del de informe tan relevante sobre la actuación del Poder Judicial de la Federación durante la pandemia COVID-19. Saludo en particular al relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados Diego García Sayán, al representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos Jesús Peña Palacios y a la asesora legal de la Comisión Internacional de Justicia Carolina Villadiego. Saludo también a las y los representantes de las organizaciones convocantes que hoy nos acompañan y a todas las personas que siguen la transmisión en vivo a través de las redes sociales. Es para mí un gusto compartir e intercambiar en este foro algunas de las principales reflexiones en torno a los retos, desafíos y lecciones aprendidas con relación al acceso a la justicia en nuestro país en el contexto de la pandemia. Durante los últimos dos años, concretamente diciembre del 2019 a la fecha, la pandemia del COVID-19 y sus efectos han estado en el centro de la discusión pública y la toma de decisiones, pues la enfermedad ocasionada por este virus ha traído una crisis global sin precedentes y generado una serie de consecuencias inesperadas en todos los aspectos de la sociedad. El mes de julio de este año, la Organización Mundial de la Salud indicó que la cifra total de contagios ronda los 200 millones de personas en tanto que los decesos alcanzaron la lamentable cifra de 4.2 millones de personas. A esta emergencia humanitaria y de salud pública se suman las graves consecuencias económicas, sociales y políticas asociadas a la pandemia. El aumento en los niveles de pobreza y desigualdad, el menor crecimiento económico, la insuficiencia de los sistemas de salud y en consecuencia la alarmante profundización en las brechas de acceso a los derechos humanos como la salud, la alimentación, la educación, el acceso a la justicia y la vivienda. La pandemia de COVID-19 ha significado una suma de desafíos extraordinarios en la historia contemporánea que, ante el retroceso inédito que podrían ocasionar en los niveles de desarrollo humano, exigen respuestas inéditas por parte de todas las autoridades del Estado, incluyendo, por supuesto, aquellas responsables de la administración e impartición de justicia. Visto de esta forma, una de las mayores afectaciones ha recaído en el funcionamiento de los sistemas judiciales, poniendo en grave riesgo la continuidad, una justicia operativa accesible e independiente. Frente a este complejo panorama, y retomando lo dicho por el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas, el acceso a la justicia y a sus recursos jurídicos eficaces se constituye más que nunca en un elemento fundamental para la protección de los derechos humanos, especialmente en favor de los grupos de población que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y marginación. Bajo tal lógica, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las y los consejeros de la Judicatura Federal, asumimos el alto compromiso de garantizar la continuación de la justicia federal en beneficio de la gente priorizando en todo momento la integridad de las y los servidores públicos y de las personas justiciables en general. Tal como precisa el informe que nos ocupa, para el momento de la contingencia sanitaria, el Poder Judicial de la Federación ya contaba con el entramado normativo, la infraestructura digital y el capital humano a fin de sustanciar los juicios en línea. Así al presentarse la necesidad de adoptar medidas preventivas para enfrentar el fenómeno de salud público derivado del COVID-19, el Poder Judicial Federal disponía de los insumos básicos, subrayo básicos, necesarios para consolidar una justicia digital accesible, eficiente y confiable. En un primer momento, desde el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitimos una serie de acuerdos generales dirigidos esencialmente a mantener la operatividad de los órganos jurisdiccionales federales para la atención de los casos urgentes. Esto bajo un esquema estricto de estricto distanciamiento social y trabajo a distancia. Quiero señalar que como presido la comisión de carrera, yo tengo ahora sí que la conciencia de cuántas personas fallecieron y cuántas personas este, se enfermaron. Hubo varios tribunales que no podían operar, sencillamente no te, estaban totalmente desarticulados. Este, en Situaciones especialmente difíciles, sobre todo en los meses de diciembre y enero de este año. Con posterioridad a ello y partiendo de la continuidad del riesgo epidemiológico en la mayoría de los circuitos, los siguientes retos para garantizar el acceso al, al sistema de justicia federal se encontraron en redefinir y ampliar lo que se señaló por eh, Graciela Zamudio, el alcance del concepto de casos urgentes, establecer las medidas de apoyo necesarias para los órganos jurisdiccionales de guardia y aumentar la capacidad del sistema de guardias generando un sistema de escalonamiento adecuado. Sin embargo, ante la inusitada prolongación del, del periodo de contingencia sanitaria, también fue necesario redefinir el esquema de contingencia establecido al interior del Poder Judicial Federal. Esa es otra circunstancia. No sabíamos cuándo iba a terminar la contingencia o la pandemia. Entonces estábamos expensas de programar a muy corto plazo este, cómo era la forma que se iba a operar. Y como es una situación inédita, fuimos modulando los conceptos como casos urgentes, cómo deberían de ser las guardias y también en esto este, tuvo un fuerte impacto en la toma de decisiones. Por ejemplo, en diciembre su servidora fue la que se quedó en el receso y estábamos en semáforo rojo prácticamente en todo el país. Entonces tomé la decisión las dos semanas de diciembre de mejor cerrar el, los tribunales por la razón de que en ese periodo fallecieron más de 30 personas y estaban enfermas más de 70. O sea, era una situación de que día con día me llegaban el, o sea, las noticias de que este, estaban, pedían la licencia por enfermedad o había fallecido este, un magistrado o un juez. En el interior del Poder Judicial de la Federación, a, ma, a modo de incluir la posibilidad de resolver asuntos sustanciados físicamente y que se encontraban listos para dictar sentencia, y aún más importante, la de tramitar y resolver asuntos mediante la figura del juicio en línea. Para ello se desplegó un esfuerzo sin precedentes a efecto de mejorar nuestro portal de servicios en línea e implementar la justicia digital en su totalidad, de forma que cualquier asunto pudiera tramitarse desde una computadora, además de la posibilidad del trámite físico de asuntos en los órganos jurisdiccionales de guardia. En este punto es preciso recalcar que si bien la expansión y la mejora de los servicios de la justicia digital era una acción contemplada en el plan de trabajo planteado desde el inicio por la actual administración, las necesidades, lo que estaba señalando, supervinientes a partir del contexto de pandemia, significaron también una ventana de oportunidad para acelerar la mejora y ampliación de la funcionalidad de los sistemas electrónicos y portales de servicios en línea con los que ya se contaba. Así, durante los primeros meses de la contingencia sanitaria, cientos de profesionales desarrollaron un loable trabajo técnico para potencializar el uso eficiente y estratégico de las herramientas tecnológicas disponibles, logrando un acceso total de la ciudadanía a todos los recursos y trámites de competencia del Poder Judicial de la Federación desde junio del 2020. Hoy por hoy. La plena interconexión de las plataformas del Poder Judicial de la Federación permite que las personas justiciables presenten promociones y juicios de manera digital, consulten expedientes electrónicos y resoluciones, reciban notificaciones por la vía electrónica y celebren audiencias y comparecencias a distancia. Además, en el mismo objetivo se buscó la simplificación de diversos trámites y procedimientos, incluyendo la obtención en línea de la famosa FIREL. La firma electrónica certificada del Poder Judicial Federal a través de una sencilla aplicación que se puede ser descargada y utilizada desde cualquier dispositivo móvil. baste recordar a modo de referencia que al cierre del 2020 se emitieron en los órganos jurisdiccionales federales 21,974 certificados de firmas digitales mediante la aplicación de la FIREL en línea lo que permitió un trámite electrónico de 143.130 demandas, 742.807 promociones, 523.576 notificaciones. Tal como se señaló en la comunicación, informe de diversas organizaciones dirigieron en mayo del año pasado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al relator especial sobre independencia de magistrados y abogados, el Poder Judicial de la Federación adoptó una rápida reacción frente a los acontecimientos de la pandemia en México, a fin de proveer sobre administración de justicia federal, particularmente en lo referente a la presentación de las demandas de carácter urgente. Aunado a ello y a pesar del panorama social y sanitario altamente volátil y cambiante, los plenos del Poder Judicial de la Federación nos hemos dado a la tarea de revisar y ajustar constantemente las medidas y los esquemas planteados para superar las circunstancias que obstaculizan el acceso a la justicia y los recursos efectivos en el contexto de la pandemia, los cuales no se niegan, se reconoce. Ello procurando siempre un balance cuidadoso y proporcionado entre la protección de la salud y seguridad del personal jurisdiccional y personas justiciables y el mantenimiento del servicio público de justicia, tanto como sea posible. Precisamente como señala el informe que hoy se presenta, el esquema de juicio en línea presenta la alternativa más eficiente e inmediata a fin de disminuir los desplazamientos de personas, reducir los tiempos y permitir la continuación del servicio de impartición de justicia, preservando el distanciamiento social. De ahí que la mayor parte de los esfuerzos se hayan concentrado en privilegiar el teletrabajo y los servicios de justicia digital. Asimismo, como señala el informe, la adecuada consolidación de la justicia digital ha requerido de un esfuerzo permanente que permite expandir y mejorar de manera constante los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación, ampliando notablemente las capacidades institucionales regulares a partir de los aprendizajes y áreas de oportunidad identificadas durante este periodo. Áreas de oportunidad que incluyen la atención adecuada de situaciones de gran complejidad para garantizar el acceso a la justicia de todas las personas, como las necesidades diferenciadas de los grupos de población en situación de mayor vulnerabilidad, la amplitud de la brecha digital como un problema real de acceso a la justicia y las garantías de debido proceso de las partes e intervinientes en las audiencias virtuales, cuestiones que pese a su dificultad, se han mantenido como elementos esenciales dentro del trabajo que se continúa desarrollando al interior del Poder Judicial durante la contingencia. Ejemplo de ello es la continuidad de los procesos constructivos para la actualización del protocolo para juzgar con perspectiva de género y del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren personas migrantes y sujetos a protección internacional. Mismos que finalizaron exitosamente y permitieron incorporar las observaciones y recomendaciones de operadoras y operadores de justicia, personas del ámbito académico e integrantes de la sociedad civil. En el mismo sentido destaca el trabajo ininterrumpido de la Defensoría Pública Federal que como resultado del litigio estratégico en materia de derechos humanos alcanzó en este periodo precedentes históricos a favor de personas en situación de vulnerabilidad. Tal es el caso del amparo obtenido a efecto de que el Congreso de la Unión legisle en favor de hijas e hijos de personas migrantes en situación irregular, nacidos en territorio nacional, garantizando el derecho de la igualdad y no discriminación a la identidad, a la seguridad jurídica y al interés superior del menor. Bajo esta óptica, uno de los principales compromisos del Consejo de la Judicatura Federal es fortalecer y ampliar el esquema de operación en el ámbito jurisdiccional, manteniendo como eje rector el acceso a la justicia de todas las personas. En este sentido, el informe presentado y las reflexiones vertidas en torno a este representan herramientas de gran utilidad para enriquecer desde el diálogo interinstitucional y con la sociedad civil los importantes esfuerzos realizados hasta ahora. Todo ello a efecto de garantizar el acceso a la justicia en nuestro país durante la pandemia o en contextos similares por lo anterior agradezco nuevamente la oportunidad de compartir con todas y todos ustedes algunas reflexiones en torno a los retos y desafíos que han significado la pandemia para el poder judicial de la federación así como escuchar en voces tan destacadas los hallazgos recomendaciones y buenas prácticas que habrán de abonar sin lugar a dudas en el fortalecimiento de la justicia digital de nuestro país quiero puntualizar para terminar el tema el tema de derechos humanos, pero en especial migrantes en situación irregular, es un tema especialmente cercano a su servidora. Lo es cercano porque es mi trabajo, de, o sea, el trabajo que presenté en la Academia de Derecho Internacional de la haya es precisamente, y todavía me lo preguntaron los grandes profesores, ¿cómo vas a hablar de ese tema? Derecho, los derechos humanos de los migrantes irregulares, me lo pre preguntó el profesor Sur. Mi tesis doctoral, acceso a los migrantes, los, de los, precisamente de los migrantes, acceso a la justicia de los migrantes irregulares. Y no solamente eso, trabajé en Casa Meneses, en asistencia jurídica para gratuita. Es decir, tengo el, la sensibilidad sobre el tema, o sea, estoy en sus zapatos. Podría decirlo. Estoy consciente de las muchas limitaciones y coincido. Las, los obstáculos, se, ahora sí que se crecieron con la pandemia, pero son obstáculos estructurales. Yo tengo memoria de que en alguna ocasión quise entrar a las estaciones migratorias. En ese entonces que lo solicité, no pude entrar a ninguna, a ninguna estación migratoria. Tengo escrito en este libro que me publicó el Instituto de Investigaciones Jurídicas que para mí las estaciones migratorias deberían de desaparecer. Los migrantes no han cometido ningún delito, ningún delito. Entonces podrían perfectamente estar en libertad si ya nos acaba de decir, eh, nos acaban de puntualizar de que la detención, preventiva oficiosa que ha aumentado actualmente y que lo, lo que no estoy de acuerdo y que debe ser de manera excepcional, pues en el caso de los migrantes no tiene justificación alguna. Si a eso le agregamos, no hace mucho, este, su servidora ya tiene más de 65 años, pero no hace mucho se sostenía que los migrantes tenían expectativas de derechos, había jurisprudencia, Expectativas de derecho, a lo que yo agregaba, que existen expectativas de personas. O sea, es bastante lo que se ha logrado y se ha logrado gracias a ustedes, a las organizaciones de la sociedad civil. De otra manera, de esto, los avances logrados no se hubieran alcanzado. Y lo digo con toda sinceridad. Yo sí creo que este diálogo entre las organizaciones y... No solamente el Consejo de la Judicatura Federal, también tendríamos que tenerlo con los poderes judiciales de las entidades federativas, que la situación también es muy grave. O sea, si la brecha digital en nuestro caso existía, no tan puntualizada, era más grave en los poderes judiciales locales. Y en lo que se puntualizó en el sentido de que hacen falta reformas, que lo señaló muy puntualmente Carlos Guerrero, yo estoy de acuerdo, o sea, planteé en la redacción de la Constitución de la Ciudad de México que debería de existir, hablando del amparo, un derecho jurídico eficiente y efectivo en los términos del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y que no existe en México. El amparo no lo es. No lo es. No. No solamente porque no es un instrumento que de manera rápida nos permita garantizar los derechos fundamentales de las personas. Por eso, a la, siguiendo al, al sistema jurídico colombiano, hablamos y se estableció en la Constitución de la Ciudad de México un procedimiento específico en materia de derechos humanos, un juicio específico para la protección de los derechos fundamentales que tendría, así se planteó, eh, plazo máximo de resolverse en 10 días y que no tendría mayor formalidad, que cualquier persona lo pudiera presentar, incluso de manera oral. Ese sería un recurso en los términos del artículo 25 de la Convención Americana. De otra manera, si no tenemos un recurso aparte del amparo, es que ese es el tema, vamos a seguir con interés legítimo, representación, este, los tiempos, Asistencia jurídica gratuita, todas las trabas que se presentan y que se seguirán presentando, o sea, se requiere una reforma que regule un procedimiento que realmente satisfaga, este, ahora sí, los planteamientos y las necesidades que establece el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y coincido, el acceso a la justicia es el derecho de los derechos, es la puerta que nos permite ejercitar los demás derechos. Si no tenemos ese recurso jurídico efectivo y eficiente, no se puede hacer nada. Entonces, yo no me resta más que nuevamente agradecerles y felicitarlos por toda la labor que realizan. Muchas gracias. Consejera, muchísimas gracias eh, eh, por toda esta explicación que nos da y además también por... por... Hablarnos también con la claridad de lo, que, de lo que pasó, de lo que a usted eh, personalmente le tocó vivir en diciembre frente a esta ola de contagios eh, de pandemia y que seguramente no fue difícil tomar las decisiones. Creo que nos tocaba a nosotros desde el otro lado también valorar, eh, eh, digamos, eh, las necesidades que tenían eh, personas que, por ejemplo, estando en situaciones migratorias o estando en lugares de detención, eh, enfrentaban como riesgo frente a la pandemia, entonces me parece que aquí se puede abrir un diálogo muy importante, eh, muy rico efectivamente, creemos que eh, contamos también con la fortuna de que como usted bien lo dice, usted viene trabajando el tema de migrantes es un tema que usted ha integrado no solamente en la academia sino como parte también de su experiencia y que esperamos que, que, que pueda haber justamente eh, una puerta que se abra con el Consejo de la Judicatura para eh, comenzar a conversar todo esto. Efectivamente, nosotros nos encontramos con esta realidad que usted muy claramente señala en, cuando estábamos haciendo el informe. Decíamos, hay cosas que ocurren durante la pandemia. Todo el tema de justicia digital, todo el tema de eh, ciertos eh, tiempos, cómo se manejaba el expediente y tal, son cosas que se, que se verificaron muy puntualmente en la pandemia, pero evidentemente hay cosas estructurales. Que, que datan ya de muchos años y que hemos venido reflexionando sobre esta figura, si el amparo realmente es o no, el mecanismo efectivo que establece el artículo 25 de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, y usted lo ha dicho de manera muy puntual, no es el mecanismo que se requiere por los tiempos, por, eh, eh, nosotros también creemos que la cantidad de tecnicismos, lo difícil que es una, que una persona lo presente... Eh, digamos, una persona migrante, por ejemplo, pero también eh, nos parece muy afortunado que usted haya intervenido en esta discusión en la ciudad de México, porque creemos que nos puede abrir también una puerta para conversarlo ahora en materia federal para poder abrir eh, posibilidades de que el amparo sea realmente el recurso efectivo que requerimos eh, para todas las personas. Entonces agradecemos muchísimo la oportunidad de diálogo y que nos esté acompañando en esta presentación y seguramente como ya lo hemos conversado, tendremos conversaciones ya mucho más puntuales para ver cómo podemos implementar algunas de las recomendaciones de este informe. Muchísimas gracias, consejera. Para continuar, eh, le daría la palabra a eh, Jesús Peña, representante de la Oficina de Naciones Unidas aquí en México, para que nos platiques un poco, Jesús, de las recomendaciones que se están dando en el informe y, y también un poco con este ánimo de alentar este diálogo que creemos que es muy positivo entre el Consejo de la Judicatura Federal y las organizaciones. Adelante, Jesús, por favor. Muy buenos días a, a todas y todos. Eh, un, un cordial saludo a la consejera Loretta Curtiz, muchas gracias por su presencia el día de hoy. Por supuesto, al, al relator para la independencia de magistrados y abogados, Diego García Sayán a, a Carolina y a Diego En fin, a todas y todos los que hoy, hoy estáis acá. Y sobre todo, un saludo eh, pues para quienes han hecho posible el informe. ¿no? Para todos esos equipos detrás de ustedes que han estado eh, trabajando y que han logrado este informe creo, tan completo y tan bueno, creo. Mis felicitaciones para todas y todos ellos. Porque creo que es un informe que complementa muy bien lo, varios de los puntos que nos estuvo eh, expresando el relator. Creo que todo ese tema, como ustedes han logrado desarrollar este tema de acceso a la justicia, me parece que es realmente loable. Y porque además, eh, digamos, da un instrumento efectivamente para lo que planteáis, para un diálogo. Porque habéis eh, logrado levantar pues, como un estado de adelante. Digamos, probablemente quizás mejor no coincidimos con todas las conclusiones, con todas las recomendaciones, pero hay un buen estado del arte que sirve para ese diálogo que queréis empujar de cómo estamos hoy. ¿no? Y al mismo tiempo reconoce, como decías, eh, decía la consejera Loreta, los retos, ¿no? cómo ir tomando medidas frente a una pandemia que pensábamos que iba a durar mucho menos de lo que ha durado y de lo que va a seguir, eh, digamos, durando. ¿no? Entonces, cómo se fueron adoptando medidas y cómo hoy tenemos este diagnóstico de cuáles han sido los resultados más o menos a un año del comienzo de, de la implementación. Entonces yo creo que ahí hay, hay, una, hay una gran gran riqueza y, en fin, bueno, el diagnóstico ya, ya ha sido expresado por, por Graciela, por Carlos, por Alejandra, por Eduardo, no, no voy a entrar en, en, en esos detalles ya, pero sí un poquito, como nos habéis pedido en las, en las recomendaciones, que, eh, digamos, quisiera agrupar los comentarios eh, en tres, Tres grupos de recomendaciones. Primero, aquellas que están dirigidas a mejorar los medios electrónicos con miras a facilitar el acceso a la justicia, porque gran parte de la recomendación efectivamente tiene esta dedicatoria especial para la eh, justicia digital. ¿no? Y ahí, como nos ha estado ya la, la consejera, relatando parte importante de los esfuerzos que vienen haciendo para los... Eh, servicios en, en línea pues con esos balances además que hay que tener también indudablemente ¿no? entre la protección del personal y el mantenimiento del servicio ¿no? y yo creo que en eso todos coincidimos en que en contexto actual ha encontrado en las tecnologías digitales una promesa para hacer más eficientes los, los procesos ¿no? y bajo esta lógica pues todos, también la, el poder judicial ha acelerado la implementación de nuevas tecnologías que nos permitan mantener o agilizar el funcionamiento de las instituciones. Y sin embargo, al mismo tiempo, creo que hay que reconocer que una tecnología mal implementada o desconstitualizada puede generar más ineficiencia, ¿no? Y no podemos perder de vista pues, el tema de la brecha digital que existe en el país y que ustedes mismos reflejan muy bien en el, en el informe, ¿no? Y que afecta tanto al interior del Poder Judicial con esos enormes esfuerzos económicos que supone, pero también a los usuarios de, de estos servicios. Y ahí ya incluso me, me, me permitiría poner un punto, más bien incluso digo, tipo aporte ya, si me lo permite, porque no es el acceso solo a, al tema de si tengo un computador, una tablet o el acceso a Internet, que, que es fundamental, como nos decía el relator sino también digamos este analfabetismo digital que alcanzar determinadas edades algunos tenemos y ahí incluso lo hablo, puedo hablarlo al título personal cómo hay y ahí qué bueno que hay algunas recomendaciones insistiríamos mucho en que hay que reforzar esta parte también igualmente no hay esta parte de, de capacitaciones etcétera que, que va a ser fundamental porque nuestros jóvenes se adaptan mejor pero yo creo que yo algunos, algunas de nosotros, cuestan ¿no? en estos términos. ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay, hay un gran, gran avance y hay unas eh, eh, recomendaciones puntuales bastante eh, válidas e interesantes. ¿no? Al mismo tiempo, lo decía y quiero reiterar el, el relator, cómo hay que, es necesario reflexionar ¿no? también y seguir reflexionando alrededor del debido proceso digital. Es decir, porque estas nuevas tecnologías pueden tener y tienen impactos en otros derechos de las y los usuarios. La propia oficina nuestra, en colaboración con otras instituciones, recientemente cerró un ciclo de conferencias dedicado precisamente a esto, a debatir sobre los retos que nos presenta la justicia digital, la inteligencia artificial y la protección de derechos. ¿no? Creo que todavía hoy tenemos más dudas que respuestas, pero eso no nos debe impedir seguir dando este debate. Hay un segundo grupo de, de recomendaciones que van dirigidas a facilitar la comunicación entre las instancias de impartición de justicia y las y los justiciales. Recomendaciones que develan la necesidad de los órganos jurisdiccionales de abrirse a nuevas perspectivas para seguir desarrollando esta actividad esencial, como bien nos decía el relator de la Administración de Justicia. La gran promesa que era es que la justicia sería más cercana a la población. Y en todas partes eh, el distanciamiento social ha impuesto mayores retos para una comunicación efectiva. Y sin embargo, al mismo tiempo es fundamental establecer mecanismos de información que permitan al justiciable conocer el camino que debe de seguir durante el proceso, sobre todo si están cambiando las reglas, los formatos o, digamos, tener siempre alerta que las plataformas no siempre funcionan. Y en ocasiones nos presentan errores quizás no previstos. ¿no? Yo, yo creo que todas y todos, el informe está lleno de, de ejemplos, pero todos y todas tenemos también nuestros ejemplos de cómo en estos primeros meses de pandemia nos costó en ocasiones entrar en ese, en ese contacto. Yo creo que ahí el informe aporta mucho para ese diálogo de ir superando entonces estas deficiencias no queridas, pero que se han detectado a partir de todo este trabajo que habéis hecho. Y finalmente, para terminar, pues estas recomendaciones que van dirigidas a las medidas de difusión y transparencia. Cualquier servicio debe ser comprensible, público y cotidiano. Y la toma de decisiones acerca de modificaciones al funcionamiento del Poder Judicial Federal debería poderse comunicar de la manera más simple, accesible y continua. Por tanto, como decís, generar manuales o videotutoriales informativos sobre los usos de los sistemas en línea es una de las recomendaciones de enorme, enorme importancia, porque en la medida que tengamos ese acceso, eso va a facilitar y motivar el uso de estas nuevas herramientas digitales. Creo que el tema de la firma electrónica que aborda, y que todos y todos lo hemos visto en varios procesos con las administraciones de México, y hablo personalmente de otro país también, como ahí es clave la, la información, sino este ser es un muestro que nos cuesta, digamos, enfrentarnos o saber cómo, cómo manejarnos. Yo creo que hay, hay, hay un campo muy muy importante que abordáis en las recomendaciones y que indudablemente les alentamos a seguir, seguir trabajando. Y en fin, no quiero como terminar, quiero terminar con las mismas palabras que dije al principio, reconocer ese enorme esfuerzo de las organizaciones que habéis llevado a cabo este análisis y sobre todo... Destacando los desafíos que se han enfrentado las usuarias y los usuarios de los servicios de impartición de justicia para poder continuar con la defensa y promoción de los derechos humanos. Muchas gracias por esta invitación y felicidades por haber culminado con este informe. Gracias. Muchísimas gracias Jesús por tus comentarios y bueno, siempre, por la siempre presente solidaridad y apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para temas estructurales en el país. Agradecemos mucho tu presencia y la de la oficina como consecuencia. Eh, bueno, pues para terminar eh, nuestras presentaciones, le daríamos la voz a Carolina Villadiego de la Comisión Internacional de Juristas para que nos platiques, Carolina, un poco cuáles fueron algunas de las buenas prácticas en materia de justicia digital que, se, que, que hubo en otros países durante la pandemia. Sabemos que tú, pues, has estado un poco estudiando, documentando lo que ha pasado en varios países y siempre, pues, como referente nos ayuda a saber qué cosas sí funcionaron o qué cosas podríamos repensar frente a este enorme reto de la justicia digital. Adelante, Carolina, por favor. Gracias, Ana Lorena. Buenos días para todas y para todos y felicitaciones por el informe. Voy a dividir mi presentación en dos partes. Voy a hablar de algunas buenas prácticas que quiero mencionar y también quiero hacer unos comentarios generales a los hallazgos del informe. Comienzo primero con los comentarios generales eh, a los hallazgos del informe, particularmente con una misión de América Latina. Y lo primero que quiero decir acá es que, después de un año y medio de pandemia, es importante que los poderes judiciales hagan una evaluación de las medidas que han adoptado y de su efectividad. Y esa evaluación debería darse sobre la base de los problemas que se han identificado, de las buenas prácticas y también de cómo superar los problemas identificados. Acá creo yo que hay tres grandes problemas que son transversales en toda América Latina del seguimiento que le hemos hecho, que ya se ha mencionado bastante en esta charla, uno tiene que ver efectivamente con los problemas de acceso a la justicia. Y en los problemas de acceso a la justicia, algo que es importante evaluar es eh, cómo el Poder Judicial puede brindar un acceso a la justicia suficientemente sólido independientemente de la brecha digital. Y eso implica también entender la brecha digital, no solo entender la brecha digital desde el punto de vista de la falta de acceso a Internet, sino eh, la falta de acceso a computadores y tabletas, pero también que por lo menos los datos que yo conozco en Colombia muestran que la mayoría de personas acceden a Internet a través del teléfono. Muchas herramientas de los poderes judiciales no están disponibles para los teléfonos, sino para computadoras. Entonces, digamos que la brecha digital que está compuesta por la falta de Internet, la falta de acceso a herramientas y, como ya se mencionó acá, el analfabetismo digital, tiene que ser evaluado por el Poder Judicial y ver cómo efectivamente va a poder brindar eso de manera, la justicia, el acceso a la justicia de manera cercana. Eh, con eso también, un segundo hallazgo que es transversal a toda América Latina tiene que ver con eh, los problemas en la justicia digital. Se han mencionado aquí varios y yo quiero concentrarme en tres eh, cosas particulares que el informe que ustedes han hecho menciona. Uno es, que me parece muy significativo, que el juicio en línea ya existía, antes de la pandemia, se incrementa su uso durante la pandemia, pero no lo suficiente. Y eso yo creo que son datos importantes, porque ahí creo que muestran tres problemas centrales. Uno es que hay poco conocimiento sobre el uso del, del juicio en línea, poco conocimiento de, en el Poder Judicial, poco conocimiento de los y las litigantes y poco conocimiento de los usuarios. Entonces hay que enfrentar ese desafío. El, el segundo punto central sobre esto es que el poco uso, aunque se conozca, se utiliza poco y eh, eso también tiene que ver con un, digamos, un fetichismo que hay sobre el papel todavía en general en América Latina y esas son brechas que no se solucionan de un día para otro y que hay que enfrentar. Pero además de esto, el informe también evidencia en el tema de la justicia digital en general y en el acceso a la justicia que aunque el poder judicial sea uno solo, en realidad digamos, son muchos poderes judiciales porque operan en territorios concretos. Y digo esto porque las, los temas de conectividad a nivel local son muy diversos. Los temas de, de infraestructura física de las instalaciones del poder judicial y los temas tecnológicos son muy distintos. Entonces, pensar en políticas generales de aplicación de justicia digital sin tener en cuenta las, eh, las, las, las, las, los aspectos territoriales a veces pone la situación en que el acceso a la justicia se garantiza más en ciertas ciudades que en espacios con menos recursos o más rurales, y eso también genera brechas tanto en la justicia digital como en el acceso a la justicia. Y por último, creo que un desafío transversal que está en, todo el, digamos, en, en toda América Latina cuando se analiza esto, tiene que ver con el tema de los problemas en la comunicación o los desafíos que enfrenta el Poder Judicial para comunicar sus decisiones. Cuando uno mira los actos que expide el Poder Judicial explicando cómo va a prestarse el servicio, realmente son escritos principalmente para jueces y juezas, pero no para los ciudadanos. Es muy difícil de entender eh, en general y eso también hace que sea muy difícil para las personas saber exactamente cómo está operando el Poder Judicial hoy, cómo funciona y qué hay que hacer. Entonces, creo yo que después de un año y medio de pandemia es importante que el Poder Judicial evalúe sus propias políticas, sus propias prácticas, que lo haga, ojalá, con una mirada que tenga en cuenta las diferentes materias. Por ejemplo, no es lo mismo los asuntos penales que los civiles que el amparo. Son cosas, hay que ver eso ahí. También hay que ver, en mi opinión, la visión no solo de jueces y juezas, sino también de los litigantes y sobre todo de los usuarios y en particular de los usuarios que están en situación de vulnerabilidad, que es a lo que nos invita este informe. Así que eh, lo primero que quisiera decir es, con esto cierro el primer punto, es que es importante generar una evaluación por parte del Poder Judicial de cómo ha funcionado y, y entonces cómo enfrenta el, la mejoría en el acceso a la justicia y brindar los servicios de aquí para adelante. Y con esto quiero pasar a la segunda parte y última de mi intervención que tiene que ver con algunas buenas prácticas, que me han pedido mencionar. Quiero mencionar tres. Una tiene que ver con algo que se ha mencionado bastante acá sobre eh, el, el amparo, pero yo voy a hablar de la acción de tutela en Colombia, la acción de tutela que fue mencionado también acá. La acción de tutela en Colombia es la acción eh, constitucional por excelencia que protege los derechos fundamentales. Cualquier persona puede acceder a ella y durante la pandemia no estuvo sometida a suspensión a suspensión de términos procesales, o sea que estuvo vigente siempre. El Poder Judicial colombiano, particularmente el Consejo de la Judicatura colombiana, no solamente dispuso al principio, en los primeros tres meses de la pandemia, eh, digamos, correos electrónicos para que las personas pudieran presentar la tutela, sino que desarrolló en un proceso de tres meses un aplicativo web muy sencillo para presentar la acción de tutela. A quienes estén interesados en conocer este aplicativo web, lo pueden buscar a través de tutela en línea rama judicial en google y ahí podrán encontrar creo que es una herramienta muy importante porque además se puede presentar también funciona para teléfonos no solo para computadores y en general el, el aplicativo es muy muy sencillo datos generales y permite cargar la acción de tutela y ha funcionado bastante veremos en lo, con los datos del año entrante su, la cantidad de casos que pudieron ser utilizados a través de esta acción, pero creo que es una de las muestras más significativas de la, del Consejo de la Judicatura colombiano que intentó fortalecer el acceso a la justicia a través del mecanismo más utilizado para proteger derechos. No solo es para la tutela, sino también para el habeas corpus, lo cual es muy importante justamente porque el habeas corpus es una de las acciones que permite justamente que no haya detenciones arbitrales. Una segunda práctica que quiero mencionar tiene que ver con eh, haber hecho eh, eh, publicidad de las audiencias de juicio a través de Internet. Entonces, tenemos audiencias que han sido seguidas por diferentes personas, fortaleciendo la publicidad ya no solo eh, con, con el aforo que permitiría una presencialidad, sino con, a través de links virtuales que las personas podrían seguir. Y una tercera que quisiera mencionar, para cerrar, tiene que ver con una estrategia que se desarrolló particularmente en la ciudad de Bogotá al principio de la pandemia, que tenía que ver con eh, justamente esta um, situación del aumento de los casos de violencia de género. Quiero decir en este punto que las cifras generales muestran que aunque las llamadas de orientación sobre violencia de género aumentaron significativamente y de manera exponencial durante la pandemia, Disminuyeron los registros de denuncias. Hay, to, hay aquí una pregunta esencial sobre la disminución de acceso a la justicia de víctimas de violencia de género durante la pandemia. Esto lo uno también a las cifras que presenta el mismo informe que ustedes han elaborado sobre los casos de menor demanda durante la pandemia. Y, pero la buena práctica que quiero mencionar es que... Eh, durante varios meses, justamente por el aumento en las llamadas de orientación los casos de violencia doméstica, pero la disminución en los registros policiales y en las denuncias de los casos de violencia doméstica, se, colocaron la, se colocó la posibilidad de eh, avisar, digamos, los casos de violencia doméstica en supermercados. Se hizo una alianza con el sector privado en varios supermercados para tratar de que las mujeres que fueran víctimas de violencia doméstica y no tuvieran cómo colocar esta denuncia, pudieran recibir orientación. Creo que esta práctica muestra cómo el, el acceso a la justicia se necesita proveer en los diferentes espacios y no solo en espacios cerrados de fiscalías, policías o poder judicial. Lo dejo acá, los felicito por el informe, muchas gracias. Muchísimas gracias Carolina y vean bueno, además a ti y a Sebastián Pilo pues, y a Tatiana Rincón, muchísimas gracias porque los tres eh, nos apoyaron revisando, leyendo el informe y con aportaciones muy buenas que enriquecieron muchísimo el documento que se presenta y bueno, también muchísimas gracias por acompañarnos en esta presentación eh, para, ya vamos cerrando, le daría yo la voz a mi compañera Graciela Rodríguez por si hay alguna pregunta y respuesta por parte de las personas que nos acompañan y también recordarles que el informe ya está subido en línea en las páginas de las organizaciones, por ahí eh, el área de comunicación de la fundación también me parece que en el Face ya colocó el link pero en cualquiera de las páginas de las organizaciones ustedes pueden encontrar en línea. Hicimos también, eh, eh, digamos, un press kit como para que la información pudiera ser más digerible. Eh, siempre tenemos el reto de comunicar de manera mucho más sencilla cuando se habla de estas cosas que parecen tan técnicas y tan complejas, que no parece que lo son. Entonces, ojalá que los materiales que hayamos hecho puedan ayudar a entender un poco mejor también el contenido del informe. Adelante, Graciela, por favor. Sí, gracias, Ana Pues dado que el tiempo nos alcanzó, eh, no será posible abrir una sesión de preguntas y respuestas, pero las haremos llegar a las y los ponentes. Así que simplemente para comenzar a cerrar, eh, sería importante resaltar que desde lo hasta aquí comentado, es claro que la necesidad de proteger los derechos a la vida y la salud, tanto de las y los servidores públicos del Poder Judicial Federal como de las personas usuarias del sistema de justicia, pues llevó a la restricción de los derechos de acceso a la justicia y un recurso efectivo aún con la implementación de la justicia digital. Y sin desconocer que algunas de estas restricciones eran inevitables, en determinados casos las mismas implicaron una suspensión de los mencionados derechos en contravención a los estándares internacionales, afectando en mayor medida pues, a grupos de situa en situación de vulnerabilidad como las personas migrantes, solicitantes de asilo... Eh, y sujetas de protección internacional cuya libertad se encontraba restringida en estaciones migratorias o fueron expulsadas de Estados Unidos y las personas de la, eh, privadas de la libertad en centros penitenciarios expuestas eh, a la omisión de las autoridades para emprender acciones efectivas para proteger su vida y salud frente a la pandemia igualmente eh, resaltar que dichas restricciones se vivieron en juicios de amparo promovidos para combatir la, la omisión de contemplar a las personas migrantes en la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 o en contra del acuerdo por el que sus, se suspendieron plazos, términos y actividades de la Comar impidiendo el acceso a la protección de las personas que requerían refugio reunificación familiar y traslado. Y el Poder Judicial Federal, como, como, como queda claro, es el último eslabón con el que contamos las personas a fin de frenar aquellos actos gubernamentales arbitrarios o contrarios a, a nuestros derechos, por lo que debe funcionar, ser objetivo e independiente para cuando necesitemos de él la administración de justicia es un tema que nos debe preocupar y ocupar a todas y todos y el juicio de amparo pues se caracteriza como ya lo mencionaba la consejera por su tecnicismo y poca accesibilidad situación que se profundizó durante la pandemia sin duda el diálogo y la construcción conjunta entre el poder judicial federal y el poder de los estados poder judicial de los estados y las y los usuarios del sistema de justicia será fundamental para poder superar varios de los obstáculos y retos documentados en el informe que hoy se presenta te pasaría la palabra ya para para cerrar bueno pues para cerrar muchísimas gracias Graciela. Eh, agradecer eh, sobre todo que nos hayan acompañado en esta presentación el relator especial de independencia magistral y abogados el doctor diego arces la consejera de la judicatura loretta ortiz el representante adjunto en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña. Y la asesora legal para América Latina de la Comisión Internacional de Jurista, Carolina Villadiego. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, esto también decir que no hubiera sido posible si no hubiéramos contado con el apoyo de Fundación Tinker, eh, Open Society Foundations y el Fondo Semillas. A los tres les agradecemos también porque gracias a ustedes hemos podido hacer este trabajo y dejar abierta la puerta. Creo que el último mensaje que quisiéramos dejar es que queremos esta puerta abierta para empezar a trabajar con el Consejo de la Judicatura, todos los retos que tenemos. Aquí se hablaron de problemas estructurales serios en el tema del juicio de amparo, temas concretos que se acrecentaron durante la pandemia, pero nos parece que lo más importante es abrir este espacio de una construcción y por eso agradecemos profundamente la presencia de la doctora Loretta Ortiz. Muchísimas gracias a todos y a todas los que nos acompañaron. En nuestras páginas van a estar viendo material, van a estar viendo videos, algunas cosas que puedan ser un poquito más accesibles, pero también les invitamos a consultar en las páginas de todas las organizaciones el informe. Muchas gracias, que tengan muy buen fin de semana y hasta pronto.